Tenemos al Ecuador ¿Quién está Rayo llamando a esta hora en vivo, ¿vale? Siempre paran llamando en vivo, vale Vamos a ver Hello Sophie Dios. Mi amor, ¿qué haces? Oh, yo aquí grabando un video, ¿vale? La primera mujer en el sí, canal Sí, llámame Está bien Llámame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 Cántalas. No, no se escucha, mijo. John, te tengo una pregunta, mijo, aquí. Para el canal de... El canal... Jainer Gómez TV. Estamos transmitiendo en vivo. John, te encuentras, mijo. John. Hola, Ale. Uh -huh. Tengo una pregunta para ti, mijo. Para el canal de YouTube, aquí. Manito arriba.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 Sí, Javier. Ah, bueno, pura idea. Usted sabe mucho la matemática. Ah. Usted sabe la matemática mucho. Ya le estás agarrando el maje. <ríe> <ríe> Retiramos varios ahí. Javier. ¿Qué, qué? Vamos a dar. ¿Cuántos son? 4 más 5 más 4.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 Eso en el alto, pero pues como dice no, en Moisés, si sí mandaron la plaga, la plaga de Si sí, realmente te estamos haciendo una broma, es el canal de YouTube que usted ve ahí en la pantalla. Si sí, realmente somos de aquí, República Dominicana, somos de aquí. Hola, de... hello, aquí. ¿Qué hace una mujer preciosa eh, buscando por esta aplicación algo?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 se va a ser más complicado porque realmente las personas no realmente nos quieren conectar los teléfonos y realmente, si con las que quieren conectar los teléfonos y, y, y se comunican, esto es muy bueno porque realmente la mayoría de, de aquí del canal realmente lo que está pasando es que se corta. Hola, aquí peruano, aquí Canadá, hola, amigo, tenemos al primero aquí, hola.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 Bueno, eh, su nombre es Charle. Charles, en inglés, no Charles, en español no puede decir Carlos. Ah, es Carlos. Carlos. Yeah. ¿Qué, par ¿Qué, ¿Qué parte de la República Dominicana usted vive? Santiago. Wow. Ciudad Corazón. Yeah. Uf, ciudad, yeah. cora ciudad Corazón. Ciudad Corazón.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 De cuántos animales no, Moisés no, no, no, no, no. metió Moisés metió en el alca. Oh, por ahí estaba la suegra de él. Comencemos por ahí. Te estoy preguntando cuánto. ¿Estás cu... seguro? Dino que el cuñado también. Entonces... La ¿Cuñado? <risa>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 Ey, ey, ey. El problema es la soy Me gustó esta. Yo dejará que... Ah, pendejo. Yo te dejara que yo te besara. Eh? Como que tú me besaras, tú? No, que si yo te... Ajá, si yo... Tú dejara que yo te besara. Como así, mi loco, nini ni que te doy un plomazo. Tú no dejas que yo te besara. Y tú estás loco, eh, maní? No, es que ahí tengo una amiga que se llama Sara. Tú dejas que te ve, que te viera.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 Disculpa, sí, en Santo Domingo. ¿En Santo Domingo? Claro. Entonces tú... Le dejaré la descripción de este video, que está fantásticamente, ¿vale? Si el llamo hablo porque que yo, ¿vale? He ido a Santiago, he ido a Boca Chica, he ido a Anagua, San Francisco, y ahora estoy en Santo Domingo. En el país en donde nací. Pues he viajado mucho. ¡Demasiado! ¿No lo ves? ¡Demasiados países! ¿Y dónde echaste los dientes? En la boca. Oh, disculpa, en Santo Domingo. ¿También?